claro, así es justo hacer karaoke pero hacer karaoke es divertido, maldita sea todo está saliendo como no estaba planeado y eso es el orden que genera caos si normalmente, normalmente es igual si el Odin dice, el Odin como ente dice del caos se crea el orden en mi caso es al contrario Del... No El caos Se creó del orden Y esto es una locura de mente Porque claro En mi actual estado de caos ¿Yo qué voy a hacer? Yo necesito entusiasmo Necesito entusiasmo Sin entusiasmo Sin entusiasmo Todo el mundo es un vegetal Y es lo que está pasando ahora En la sociedad En la forma de vivir se nos estirpa el entusiasmo desde pequeñitos tú tienes que empezar tienes que ir a clase tienes que obedecer a los profesores tienes que obedecer a tu papá porque si obedeces a tu papá y si obedeces a los profesores eres buen chaval te compran regalos y todo muy bien si no, ¿qué pasa? si no eres un delincuente si eres un delincuente eres un alcohólico de mierda un borracho asqueroso que se va por ahí, que coge enfermedades venerias, que se pone a, yo qué sé, a beber carbohidratos y acaba cagando clorofila.